Hola, hortera. En este vídeo te voy a explicar uh, cómo se usa el compost o cuánto compost aplicar por metro cuadrado o uh, cuánto compost por planta. Son preguntas frecuentes que, que me llegan. En el canal Héctor hace poco comentaba a raíz del directo sobre rotación de cultivos. ¿Cuánto compost usáis? pero ¿Cuántos años estáis haciendo compost? Bueno, es importante. Esta duda surge cuando no sabes qué cantidad tiene que ir por metro cuadrado y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Bueno, para explicarlo lo que vamos a hacer va a ser eh, adecuar este bancal. Aquí voy a plantar guisantes y, y vamos a ver un poco qué cantidades hacen falta, de qué tipo, no vamos a ver en este vídeo cuánto compost utilizar y voy quitando esto ya, no vamos a ver en este vídeo cuánto compost utilizar en en, en macetas o en maceto huerto, esto lo explicaré en otro vídeo porque tiene algunas, algunas eh, características, no es lo mismo cuando estás eh, llenando o, o, o estás preparando el sustrato de las macetas que cuando haces un abonado con compost en las macetas, normalmente esto que estoy haciendo ahora también comentar que no pisaría en el bancal una vez lo tenga preparado, pero como que ahora ya hace tiempo que no hago nada aquí y y lo estoy preparando, pues no pasa nada por, por compactar un pelín, pero nada, un pelín. Esto es debido a que el, el bancal tiene un metro y medio de ancho. Ya he explicado muchas veces que el, que, el, que el ancho determina un poco cómo puedes usarlo. Si quieres no tener que pisarlo, es mejor hacerlo de metro veinte, pero bueno, esto va a gustos. Y aquí vamos quitando lo que queda de Potentilla Reptans. Es una planta bioindicadora. Te dejo aquí un vídeo que explica... Uh, ...qué me dice acerca del suelo... ...hay bastante, sobre las plantas bioindicadoras... ...aprovecho mientras voy haciendo esto... ...para comentar el tema de que... Eh, ...es importante la cantidad... ...si hay una potentilla rept reptans no pasa nada... ...pero si hay muchas es otro tema... ...aquí para los que seguís el canal desde hace tiempo... ...esta es la planta con la que se hace... Eh, ...la salsa pesto, entenderéis la broma enseguida la vaca y entonces eh, hay algo de rumex, pero mucho menos rumex del que había. Ahí solo, solo veo tres plantas y solo en esta parte. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, no es tan indicativo de que haya bloqueo de nutrientes, como indicaba al principio el que hubieran muchas. Este bancal lo voy a destinar a hacer guisantes. Normalmente, ya he explicado en el canal muchas veces, que allí donde vas a plantar leguminosas no es interesante abonar. No es interesante abonar porque Uh, el exceso de nitrógeno en el suelo hace que las leguminosas sean más sensibles a los ataques del pulgón y, y no nos interesa pero el guisante necesita que haya materia orgánica en el suelo en este caso como que la rumex la lengua de vaca me indicaba que había nutrientes en el suelo, había presencia de nutrientes pero que estaban bloqueados químicamente pues lo que voy a hacer es aportar algo de humus de lombriz para bueno para darle un pequeño empujón y asegurar que los guisantes vayan como quiero que vayan a uh, decir también que esto es importante si no hiciera nada y voy siguiendo la rotación kaiten como la explico en el canal pues entonces no no tiene ningún problema uh, fijaros también esta herramienta que va muy bien para deservar esta es mi preferida os pongo un enlace en la en la descripción del vídeo y si la quieres adquirir pues contribuyes a, a que pueda hacer más contenidos para el canal y en este punto quiero dar las gracias ahora que ya tengo esto preparado quiero dar las gracias a la gente que, que estáis apoyando el canal uh, los contenidos que hago son todos gratis um, pero son con la ayuda de, lo, de la gente que se abona al canal entonces gracias en mi nombre y en nombre de la comunidad de la gente de, del canal de la gente que está suscrita, que que bueno, pues que nos puede, os podéis beneficiar de, de, de estos contenidos. La idea es que con el tiempo pues pueda dejar de, de poner anuncios. Ahora mismo ya Google y, y yo ganamos más, no es mucho, ¿eh? no llega a 20 euros al mes, pero ya ganamos más con, con los abonos. Y bueno, con esto pago pequeños gastos de hacer los vídeos. No pago ni de lejos la inversión que he hecho en material, pero bueno, está bien, está bien así. Y, y va creciendo, o sea que estoy muy agradecido. Bueno, vamos a quitar esto, esto lo tiraremos en el, en el compost, uh, voy a vaciarlo, os ahorro este espacio. Esto hay una manera de dejar que la mayoría de tierra, esto que estoy haciendo así, uh, quede aquí y llevarme solo lo que es, uh, bueno, el gusto y que le llamamos en catalán, el, uh, lo que he arrancado ahora. Um, te lo explico en este otro vídeo. Si te miras la fecha del vídeo, verás que uh, estamos a mediados de invierno, todavía no hemos llegado a mediados de invierno, y podría decir, hombre, a ver, para empezar, el mejor momento para usar el compost no sería eh, en primavera, es cuando dicen los libros, es cuando dicen mis vecinos, y esto es cierto, lo que pasa que hay dos buenas razones para hacerlo así en mi caso. Una es que respondo a Héctor enseguida con un vídeo, y esto es algo que me gusta hacer en el canal, y la segunda es importante, es que así puedo aplicar el concepto de falsa siembra, no te voy a explicar en este vídeo en qué consiste la, la falsa siembra, lo explico en este otro, pero es una estrategia que viene muy bien pues para tener menos problemas cuando plante más adelante los guisantes, pues eh, los guisantes son especialmente sensibles a las, a, las, a las hierbas que crecen a su alrededor y que compiten con ellos. Y entonces, es un cultivo que si no le estás muy encima, enseguida se te va se te va de las manos y, y se vuelve complicado de gestionar porque el guisante, bueno, es delicado en este sentido. Entonces, bueno, va a ir muy bien aquí la falsa siembra. Esto está bastante duro. A la gente que os gusta labrar dirías, hombre, ahora pasarás el motocultor. No, no tengo un motocultor y no lo uso. Y por otro lado, no... No, no, voy a, no voy a romper el suelo, no lo voy a abrir con una laya ni nada así. De momento, lo haré cuando, cuando lo haga con los guisantes, pero siempre sin girarlo, para respetar los horizontes del suelo, porque estos bancales, eh, bueno, esto lo explicaré en otro vídeo también, los horizontes del suelo. Vamos acabando con esto. Y ahora, pues es muy fácil. Ahora lo que hay que hacer es marcar un metro cuadrado. Voy a marcar un metro cuadrado de suelo y y entonces eh, voy a aplicar el compost, la cantidad de compost necesaria para este cultivo. Ahora, ahora te voy a explicar qué cantidades necesitas para qué cultivos. Y eh, lo que voy a hacer es, el, con este metro cuadrado, esparcir la cantidad de compost que necesito y entonces veré cómo queda manchado el suelo y esto lo extiendo al resto, de, al resto del bancal. Normalmente podrías marcar un metro cuadrado, uno por uno, y con esto ya lo tienes, pero como que en este caso el bancal es de metro y medio, yo sé que si tiro 60 centímetros, voy a tener un metro cuadrado igualmente, aunque no sea cuadrado, pero la superficie es la misma, ¿vale? Entonces tiene que venir esto por aquí y para que quede bien marcado y se vea bien, vamos a pasar la cinta así por el punto. Esto más o menos son los 60 centímetros. Esto ya veis que es muy a ojo de buen cubero, ¿eh? Pero más o menos este espacio, este espacio que hay ahora aquí, esto serían los 60 centímetros. Seguimos. Vale, entonces, en este vídeo no voy a usar compost, no voy a usar compost porque no tengo compost preparado ahora mismo, lo tengo todo en proceso y está bien donde está el que tengo, y voy a usar humus de lombriz. Eh, esta es la marca que tengo en la web, que tengo reseñada, más adelante haré otra, pero de todas las que encontré en Amazon, es la que más me gusta, ¿por qué? Porque me da el, el contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. Y esta información es relevante según que vayas a cultivar. Mírate los vídeos sobre rotación Kaiten, porque allí eh, lo explico. En cualquier caso, eh, cuando utilizo humus de lombriz, utilizo la mitad que utilizaría en compost. ¿Por qué? Porque normalmente el compost, si no lo has hecho muy bien y sabes muy bien lo que estás haciendo y te sube mucho temperatura, y esto yo lo consigo en el compostador pequeño, uh, no vas a tener eh, tanta riqueza en cuanto a nutrientes, sobre todo si no utilizas restos de cocina en el compuesto es algo que ya he explicado mucho en el, en el canal y que si lo vas siguiendo ya, ya lo sabes. Entonces eh, el humus de lombriz lo que me garantiza es que um, voy a tener eh, lo que me venden, ...y este punto es importante... ...¿por qué es tan importante?... Eh, ...he visto muchos vídeos en YouTube... ...en los cuales eh, la gente pues empieza a tirar el... sintón ton ni son... ...el humus de lombriz o el compost... ...no te dicen qué cantidad... ...y claro, esto está muy bien... ...si a ti te sobra el dinero y, y... ...y puedes ir comprando sacos de... ...o puedes ir produciendo... ...y esta es la pregunta de Héctor que decía... ...bueno, pero ¿qué pasa? ...que estáis haciendo años haciendo compostaje... ...bueno, no, eh, hay que usar la cabeza... ...y esto es un tema que en permacultura... Uh, no vas a usar todos los recursos que tú tengas uh, a tu alcance, ...sencillamente por los tengas a tu alcance... Hay, un, hay, ...hay unos principios éticos... ...esto lo explica mucho mejor que yo... ...no lo voy a explicar en este vídeo... ...Sergi Caballero de Permacultura más las viñas... ...te pongo aquí el enlace... ...y si estás haciendo permacultura... ...no vas a usar... Eh, ...todos los recursos que tengas a tu alcance... ...porque puedes comprarlos... ...o porque eh, sencillamente los tienes... ...porque eh, no, es, no es la idea de crear... Un, ...ni un sistema de agricultura sostenible... Ni, un, ...ni una civilización sostenible... ...bueno, tenemos ya este marcado... el metro cuadrado y en este caso lo que tengo aquí es, voy a ponerme aquí que no haga sombra, lo que tengo aquí es medio kilo de compost, lo que vas a aportar de humus de lombriz, lo que vas a aportar siempre eh, de compost es un mínimo de un kilo allí donde sea necesario ...y un máximo de 6 kilos... ...para cultivos muy muy exigentes... ...utilizarás entre 3 y 6 kilos por metro cuadrado... ...y para cultivos poco exigentes... ...utilizarás entre 1 y, y 3 kilos... ...si piensas que los necesitan... ...porque a veces no los necesitan... ...un ejemplo muy caro... ...el calabacín... ...si tú tienes un huerto grande... ...si estás cultivando uh, por surcos... ...tienes un huerto generoso... ...y puedes poner varios calabacines... ...pues no te importa la cantidad que estén... Que estén que esté, en, ...que esté abonado el suelo no, te van a producir... ...en cambio si tú tienes un huerto en macetas... ...tienes un huerto muy pequeño, diminuto... ...sí que te interesa aprovechar el, el espacio al máximo... ...según el marco de plantación lo que te permita... ...y entonces eh, en este caso sí que te puede interesar... ...estos cultivos que no son exigentes... ...pero que con nutrientes producen mucho más... ...pues utilizar la estrategia de poner entre un kilo y tres kilos... ...y lo que voy a hacer es esparcirlo... ...sería el equivalente a un kilo de compost... ...esparcirlo en el, en el metro cuadrado... ...y uh, se aprecia uh, que el humus de lombriz es más oscuro... ...también por eso lo, lo estoy utilizando... ...si es compost vais a tener que aplicar la estrategia de falsa siembra... ...sí o sí, seguro... ...porque en el compost sobre todo si utilizas residuos de la cocina... ...te vas a encontrar con que hay muchas semillas de tomate, de melón... de. ...bueno hay varias cosas que te acabarían germinando aquí... ...entre los guisantes y esto no lo queremos... ...y entonces ahora que vemos la cantidad de que es medio kilo por metro cuadrado, pues esto es lo que vamos a, a, a manchar, vamos a aplicar en el resto del bancal. ¿Te parece poco? Pues, pues no, es suficiente. Esto es suficiente. ¿Que tengo seis sacos y quiero usarlos todos? Bueno, tú mismo. Recuerda que con las leguminosas te va a pasar que que, que van a traer pulgón. Esto es así. Entonces, eh, bueno, y yo generalmente también te voy a decir que no, no nunca aporto compost allí donde hay uh, allí donde hay um, donde voy a poner leguminosas porque ya fijan nitrógeno ellas mismas y en principio si haces bien la rotación en cuanto a fósforo y potasio el suelo estará bien y aquí amigo Héctor ya puedes apreciar que es que la cantidad de, de, de, de humus de lombriz que estoy utilizando pues que no es mucha y ahora compara con los vídeos estos que, que hay en YouTube en que cogen aquí y te tiran todo un saco este saco teóricamente es de 20 o 25 kilos, no lo recuerdo, a ver si lo pone, es de 42 litros, esto sí que lo recuerdo, los sacos se, se miden en volumen, bueno, eran 25 kilos, a ver. sí, 25 kilos, aquí está, es de 25 kilos, bueno, pues ya ves la diferencia entre utilizar a ver, si esto es un metro cuadrado, dos, tres metros cuadrados, entre utilizar un kilo y medio aquí o tirar 25 kilos. Te vale más que, el, que lo que te ahorres en un humus de lombriz, te lo gastes en cerveza y disfrutes aquí en el huerto la, eh, un atardecer uh, o con un buen café y, y que no vayas tirando el dinero salvajemente. O sea, aportar más no, no quiere decir mejores cultivos. Vale, ¿qué hago a continuación? Esta es la herramienta, la has visto otras veces en el canal, que utilizo para remover el compostaje dentro del compostador. Va muy bien. Uh, ya la explicaré en otro vídeo porque, porque también es interesante. Uh, a veces me dicen en los cursos, siempre traigo estas herramientas para explicarlas. Para mí, mi preferida, si, hay, si me dijeran, una herramienta sin en la que no puedas pasar. Sin duda alguna es el basculante este. Esto, esto es una maravilla. Estas cuchillas van súper bien. Pero esta otra para el compostaje también tiene otras funciones, en principio esto es para escarificar, es para romper la crosta, en, en, cuando tú riegas por inundación se crea esta crosta de arcilla, siempre la arcilla queda arriba depositada y entonces eh, dificulta la entrada del agua, esto se utiliza para romperla pero cambiando el ángulo es interesante para para el compostador, para remover el compostador y sigue sirviendo para esto. Si haces no laboreo, con esto seguro que no te vas a, no vas a estropear las, los 10 centímetros superiores del suelo. Eh, vas a respetar las capas que hay y la, los microorganismos que están viviendo aquí pues no se encuentran en peores condiciones. ¿Por qué lo entierro? Sería necesario, es imprescindible enterrarlo, esto que estoy haciendo es imprescindible de ningún modo. ¿vale? Esto tranquilamente puedes... Uh, puedes hacerlo sin, sin remover, lo que pasa es que yo quiero romperlo un poco y quiero, la intención de hacer esto tiene que ver con la, con la falsa siembra, es dejar a, en superficie, en, en mejores condiciones de germinación, de caras a principios de primavera, pues aquellas plantas que son bioindicadoras también, que están aquí y que podrían competir con el guisante como ya he explicado antes, de modo que pueda, vamos acabando, de modo que pueda disponer del bancal al máximo de limpio y para el trabajo que me da, ya ves lo que dura este vídeo, pues francamente en un momento está hecho y no hay para tanto. Venga, bancal de 3 metros cuadrados. Uh, ¿Lo voy a allanar aquí? ¿Lo voy a dejar un poco mejor? No. Lo dejo así mismo. Está realmente duro el suelo. Según que plantes eh, da lo mismo. Claro, si tú vas aportando grandes capas de compost aquí encima, Uh, sí, que, claro que estará más mullido, pero estamos construyendo suelo, no estamos cultivando sobre compost, entonces el concepto es distinto. Y bueno, ya tenemos aquí el tema, puedes verlo explicado de otras maneras en otros vídeos y recuerda, de 1 a 3 kilos de, metro, de compost por metro cuadrado o bien de 3 a 6 en el caso de cultivos muy exigentes. ¿Qué cultivos son muy exigentes? Te puedes preguntar en este punto, pues te lo explico en estos vídeos sobre la, sobre la rotación de cultivos y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas cosechas.